Qué problemas nos pueden ocurrir con un hematocrito elevado? Pues bueno, surgen multitud de problemas, ¿no? Desde problemas a nivel cardiovascular, dolores de cabeza, letargo. A ver si aquí Andreu nos puede profundizar un poquito más. Sí, al final, aparte de los de lo básico que sería esa apariencia roja que tienen que tienen muchos culturistas, que los ves y dices, está, están más rojos de lo habitual, y es por esto, por este hematocrito más alto. Pero a mí lo que más me preocupa o lo que, lo que más quiero concienciar, que es, es la base y el fundamento de este programa, ¿no? es el tema de los ictus, eh, los infartos, las isquemias de diferentes órganos, como sería el riñón, como sería el hígado, como sería el intestino, eh, las trombosis eh, en miembros, que pro podrían producirnos incluso la pérdida de un miembro, o isquemias o incluso necrosis de algunas zonas, amputaciones de, de, de dedos etcétera. Serían casos más extremos, pero sí que se ha visto en pacientes con hematocritos altos que se han deshidratado, por ejemplo, que han tenido infartos agudos de miocardio. Entonces, esto es algo que hay que, hay que tener eh, muy en cuenta, ya que son patologías graves y, sobre todo, que es algo que conocemos que, podemos, que puede pasar, eh, sabemos cuál es la causa y tenemos recursos para poder solventarlo. Entonces... Mmm, me gustaría que la gente tomara conciencia en, en ese sentido. Esto que has comentado tú de la cara roja y tal es muy típico, ¿no? En, cuando vemos el típico usuario de gimnasio que se está preparando y tiene una gran retención de líquido, pero es mucho más evidente todavía los típicos vídeos de, de espalda, cuando hacen doble bíceps o aprietan la espalda y se ve una tonalidad incluso morada, ¿verdad? Por, sí. por la cantidad de, de, sí. de glóbulos rojos que hay en, en, en la sangre. Vale, entonces si quieres pasamos primero a comentar eh, cuál es el mecanismo por el que aumenta el, el hematocrito. Eh, una causa fundamental, por ejemplo, es, es la hipoxia, es decir, eh, los pacientes fumadores, los pacientes que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso algún, ciertos asmáticos, eh, bronquíticos crónicos... Estos son paciente, eh, pacientes con síndrome de apnea del sueño Que es algo bastante frecuente en nuestro mundo Por el exceso de peso, esas pausas de apnea, esos ronquidos nocturnos Por eso insisto mucho a los atletas que se hagan estudio de, de esto Serían las principales causas por las que aumenta eh, el tabaco también Que es algo bastante frecuente eh, Son las principales causas por las que eh, aumenta el hematocrito También habrían ciertas enfermedades como serían enfermedades hematológicas La más frecuente es una que se conoce como policitemia vera eh, que es por una mutación de un gen, pero bueno, no nos vamos a meter tan tan en profundidad. Y tampoco vamos eh, a, a claro. hablar tan técnico, ¿no? porque bueno, al final son no. enfermedades que, que no es lo más común y habría que tratarlo como un tema específico. Claro, también ciertos tumores, como tumores renales o tumores cerebrales, pero bueno, esto no es lo más frecuente. Y luego, en el ámbito del culturismo, eh, el, es por el uso de, de, la, de, la, de la testosterona. Es decir, eh, la testosterona lo que produce es un aumento del hematocrito eh, por dos vías, Fran. Eh, en primer lugar, eh, por un, est eh, un estímulo de la síntesis de EPO, de eritropoyetina, eh, que todos lo conoceréis del, del ámbito del ciclismo, ¿no? que es lo que usan los ciclistas para aumentar su hematocrito. El, y aumentar el, su... el famoso EPO, que hace años se utilizaba para mejorar el rendimiento, incluso en el culturismo, y era muy peligroso por eso, por el aumento en la eritropoyesis, ¿no? que al final hacía que el, que el hematocrito se disparase. Pero bueno, eso, de hecho, algunos, algunos anabólicos son interesantes de cara a aumentar eso, ¿no? Como la sí, para el tratamiento la de anemias, sí. Sí. Para el tratamiento de anemias, incluso se estudiaron ciertos, ciertos eh, anabólicos eh, o derivados de la DHT, incluso testosterona, para tratamiento de, de ciertos tipos de anemias, incluso en niños. Eh, por esto, por, por este, este estímulo que ejerce sobre el riñón para aumentar la síntesis de eritropoyetina, que al final lo que hace es ir a la médula ósea que es la fábrica de los glóbulos rojos, entonces hace que en la fábrica tenga un estímulo para sintetizar más glóbulos rojos. Y por otro lado, eh, mediante la inhibición de una proteína que se conoce como, que se llama epsidina, que se produce a nivel hepático, y esto lo que controla es el, el, el metabolismo del, o sea, el, el, la homeostasis. Básicamente del la, la absorción del hierro, ¿no? Para que la gente lo, sí. lo entienda, la epsidina sí. lo que regula es la absorción de hierro. Sí, Esta, a nivel intestinal, exacto. Sí, esto se puede modular con el uso de ciertas sustancias. Claro, entonces la, la epsidina lo que hace es, eh, cuando se une al receptor, inhibe la ferroportina, que es lo que permite que a nivel intestinal se absorba el hierro. Entonces, lo que produce la testosterona es una inhibición directa de la síntesis de epsidina a nivel hepático. Es decir, por un lado estamos eh, aumentando la síntesis por un estímulo de la producción de EPO a nivel renal y por otro lado estamos aumentando... Eh, la absorción intestinal de hierro porque estamos inhibiendo la síntesis de una hormona que regula la absorción intestinal de hierro a la baja. Claro, Entonces, claro, el, claro. por un lado, fabricas más y por otro lado, absorbes más hierro. Tienes más biodisponibilidad de hierro y aparte la fábrica está funcionando más. Y luego también entra en juego la aromatización de esa testosterona que el estradiol, el efecto que se ha visto que hace, es el mismo eh, que la testosterona a nivel hepático, es decir, inhibe también eh, la síntesis de, de la epsidina. Entonces, también... Eh, el, la testosterona y los, y los y los esteroides anabólicos que aromatizan, también mediante esa aromatización al estradiol, también eh, favorece la, la, la inhibición de, de la ebcidina. Vale, vamos, vamos a hacer un pequeño resumen para que la gente… porque luego, de hecho, en, en la introducción nos dijeron que hacía falta una, una pizarra. A ver, esto no es una clase de la universidad y de hecho en la universidad ya últimamente no se utiliza ni pizarra, tienes que ir con la grabadora. Entonces, vamos a intentar hacer un pequeño resumen para que no sea muy lioso para la gente y que al final le, les pueda servir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué o sea, causas por las cuales el hematocrito se eleva? ¿Seas usuario de farmacología o no? Hemos dicho deshidratación, apnea del sueño, tabaco, altitud, o sea, incluso en el lugar que viváis puede afectar eh, en los niveles de hematocrito. Deshidratación, algo muy típico Chicos y chicas, hay que hidratarse bien No es preciso beber todos los días 6-7 litros de agua, tampoco es preciso Pero sí una buena hidratación Esto de tomarte dos vasos de agua al día Pues no es lo más prudente y más si hacemos ejercicio ¿Vale? Luego el tema del tabaco eh, Bueno, en el ámbito culturista Por el tema de la ansiedad y tal se da mucho que hay eh, usuarios de, de tabaco y luego esto sumado al uso de farmacología, pues bueno, el tabaco no te va a matar directamente, pero sí que es verdad que va a aumentar ese deterioro junto al anabólico y va a ser muchísimo peor, ¿vale? Y, y luego, pues bueno, a nivel de dieta y entrenamiento, eh, antes de pasar a, a concienciar un poco del de el tipo de fármacos que pueden eh, aumentar la eh, absorción de, de hierro, aumentar el EPO y demás, Sería conveniente dar unas pautas a nivel de entrenamiento, a nivel dietético, para que esto no ocurra. Sea seas usuario o no de farmacología. Entonces, tenemos por ejemplo un alimento muy interesante que la gente no lo suele consumir y que seguro que lo conocéis todos por K-Green, que es el famoso pomelo. ¿no? El, el pomelo tiene un, un efecto bastante beneficioso a nivel de demograma. Sí, el pomelo lo que favorece es la fagocitosis, que en, de forma más sencilla lo que es es la degradación por parte de los macrófagos, que se es hace una especie de basurero, de efecto basurero, de los glóbulos rojos. Entonces, el, el pomelo lo que favorece es que se degraden esos, esos, ese exceso de, de glóbulos rojos. kai Green lo utilizaba en, con otro objetivo que era aumentar la biodisponibilidad del dianabol y de la oxandrolona, lo utilizaba para otra cosa, pero bueno, se ha visto que, que el, el pomelo, incluso el extracto de pomelo, la naringina, que se puede consumir en forma de suplemento, eh, consigue reducir eh, los, los niveles y nos ayuda a controlar estos. Estos niveles de, de hematocrito Luego a la hora de, de regular La dieta, Andreu, eh, un usuario de, de fármacos Realmente debería tener cuidado con alimentos muy ricos En hierro, precisamente por esto Porque estamos modulando la absorción de hierro A nivel intestinal Y podemos favorecer el incremento de hierro O sea, estas dietas muy ricas en carne roja Muy ricas en pescados azules Incluso en ciertas legumbres Pueden favorecer ¿no? la, claro. El aumento de hierro Y por no, lo tanto cierto. el aumento del hematocrito Incluso ciertos suplementos, como sería el caso de la vitamina C, que favorece esa absorción intestinal de hierro. Sí, sí. En, en estos pacientes sería sí. eh, interesante limitarlo porque nos va a favorecer que absorbamos más hierro y ya lo estamos eh, absorbiendo en exceso por esta claro. inhibición de la que está produciendo el, el anabólico. No, además, fíjate, esto, esto es muy curioso porque si observas, la mayoría de, a ti te llegarán muchas preparaciones eh, semanalmente de diversos preparadores, de atletas, es muy común el mandar grandes cantidades de vitamina C y grandes cantidades de vitamina B o complejo B, incluida la B12. La B12, técnicamente, aumenta la eritropoiesis también, que, que va a favorecer a que el hemograma se altere y que suba, mucho, eh, que suba mucho el hematocrito. Exacto. Incluso la vitamina B12 inyectable es algo que se suele utilizar pues comúnmente en, en muchas preparaciones también buscando aumentar el apetito, ¿no? Y todo esto, o sea, todo este conjunto en favor del incremento. Y luego además se une que en las puestas a punto se utilizan estas vitaminas por ser eh, hidrosolubles, básicamente porque se orinan y entonces lo que provocan es una diuresis, es decir, para que me entendáis, lo que provocan es un aumento de las ganas de orinar, ¿vale? Y esto hace que sueltes más líquido y se utilicen puesta a punto para poder conseguir ese punto de definición y afinar la piel, ¿no? Entonces, el, el abuso de esa vitamina C, de, esa, de ese complejo B, unido a esa deshidratación, como hemos dicho, y luego encima, si vivís en, <ríe> en lo alto del cerro, pues imaginaos, ¿no? Ya, ya tenéis el pack completo. Pero bueno, todo esto eh, repercute en, en el hemograma. Claro, porque además, si te deshidratas, al final, el contenido global del, de, la, de las arterias, pues es la sangre, ¿no? Que, que lleva pues las partículas que hemos comentado, como las plaquetas, los leucocitos, los glóbulos rojos y, y el líquido. Si tú disminuyes el líquido, al final la sangre está más concentrada, está más espesa y por ese motivo tienes más riesgo de, de trombosis, de infarto, de ictus, de isquemia, etcétera Entonces, si claro. quieres para ahora, podemos pasar sí. un poco a comentar de los fármacos que se utilizan, cuáles son los que se ven, tanto en los estudios como luego en las preparaciones, que son los que más que, los, los que sí. cuentan. El hematocrito, en tu, en tu experiencia, ¿cuáles son los que has visto que más te aumentan el hematocrito? Pues bueno, sobre todo, todo orales, a, sí. A, sobre... a, a la gente no, ¿no es prepar... Sí, no, me voy a basar, me voy a basar en mi experiencia personal de, de, de, del, bueno, de los años que he estado preparándome. Eh, concretamente, la anadrol, que técnicamente es la oximetolona, y eh, la boldenona, a partir de cierta dosis también aumenta mucho el hematocrito. Pero, pero. Eh, Llegados a cierto nivel, eh, el, el, o sea, la cantidad de testosterona que se emplea también es bastante elevada. Y cuando no se obtienen eh, niveles muy estables de testosterona hay muchísimo pico. Esto es muy común en, en épocas de precompetición, que al final se, se hace uso de esteres muy rápidos y se suelen mezclar con esteres más lentos. ¿vale? Entonces, eh, esos picos que no conseguimos mantener un nivel estable, digamos, eh, como, sería, eh, como se puede... Eh, hacer a nivel médico, ¿no? Que lo que buscamos es una estabilidad hormonal. Pues esos picos también yo he experimentado aumentos del hematocrito bastante fuertes. Y de hecho cuando he tenido, eh, cuando he hecho uso de esteres más cortos de una manera más frecuente en dosis quizás más pequeñitas, es cuando más estable tenía el hematocrito. Entonces oximetolona, testosterona y boldenona. Sí, vamos. En los estudios lo que se ve es lo mismo, es decir, eh, los que tienen eh inicio de acción más rápido y esos picos más rápidos, como serían los orales, los esteres cortos y luego la boldenona, que no se sabe muy bien por qué mecanismo, pero sí que es verdad que estimula, más la, que estimula la eritropoiesis mucho más que, que otros inyectables. Es decir, al final, cuanta más estabilidad tenga el fármaco en sangre, eh, menos, menos influye sobre, sobre el hematocrito. Entonces, eh, es son los, los orales. Dentro de los orales la oxi eh, lo, lo aumenta mucho pero también cualquier tipo de oral. Cualquier oral lo aumenta mucho más que cualquier inyectable. Y luego dentro de los inyectables, eh, la bolderona es la que más lo aumenta. Entonces, llegado a este punto, eh, yo, por ejemplo, recibo muchos pacientes que están en TRT con, con un ester de vida, de vida larga, como sería un, un, pues un cipionato o un sí. el típico textex -tex, ¿no? Sí. Y veo que tienen eh, hematocritos altos. Eh, He, he, hay que destacar que cuanto más edad tiene el paciente, más responde la eritropoiesis a, a la testosterona. Se ha visto en, en, en estudios, se ha comparado pacientes jóvenes con pacientes más, más adultos. De entre 20 y 30 años y luego pacientes entre 40 y 60 años, y los del segundo grupo, los de 40 y 60 años, con la misma dosis de testosterona, también el ascenso es lineal, es, es dosis dependiente, a más dosis de testosterona, eh, más, más aumento del hematocrito, pero se ve que en el grupo de los pacientes con, de 40 a 60 años, es decir, a mayor edad, eh, mayor aumento del hematocrito. Entonces, ¿qué, qué por ejemplo, qué, qué recurso tenemos nosotros para poder, ante un paciente que está en TRT, por un hipogonadismo o por una andropausia, que necesita esa, esos niveles de testosterona y no son una dosis suprafisiológica, es decir, una dosis de TRT, de TRT real, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué recurso tenemos nosotros eh, más allá de, de reducir la dosis para poder continuar ese paciente con su TRT, a una dosis que le permita tener un correcto funcionamiento en su día a día? Sería, sería a más hizo, interesante a... administrar una testosterona de manera reiterada, prácticamente diariamente, ¿no? En una dosis mucho más pequeñita, y, en este caso, seguramente haga referencia a la liposomada, ¿no? A la que viene el gel. El gel se ha visto que, que tiene menos efecto eh, a, nivel, a nivel del hematocrito. O sea, controlas se controla mucho más los niveles del hematocrito cuando, cuando pasamos al gel porque mantiene unos niveles más estables en, en sangre, incluso que los estrés de vida más larga eh, que en cierto, en cierto momento tienen algún tipo de pico y son esos picos que ha comentado Fran claro, cuando claro, vemos claro. esos ascensos de del hematocrito. Entonces, en esos pacientes que están en TRT eh, o si alguno nos estáis viendo y tenéis una alteración del, del hematocrito, eh, que sepáis que hay otras eh, formas de de y otras presentaciones de testosterona que eh, os van a permitir seguir continuando con vuestro TRT, con vuestra calidad de vida eh, y consiguiendo corregir estas, estas elevaciones del, del hematocrito sin tener es que, que suspender el, el TRT. El, Andreu, el tema este de o sea, lo que es la vida media del Ester y demás tiene muchísima importancia, pero ya no solo a nivel de hematocrito, sino en general eh, estradiol, efectos secundarios en general. O sea, conseguir esa estabilidad en sangre es ideal de cara a conseguir resultados y de tener una carrera deportiva longeva porque al final estamos evitando esos efectos secundarios nocivos que van a ser los que mermen realmente eh, nuestra carrera o el uso de, de sustancias en un tiempo prolongado entonces yo creo que eh, tener en cuenta que, por ejemplo, mucha gente recurre al famoso testex ¿no? al enantato eh, una vez en semana una dosis grande pues posiblemente no sea, no sea lo ideal ¿no? eh, de hecho está ahora muy de moda hay, bueno, hay cierta controversia este tema ya ya lo tocamos tú y yo en un directo por Instagram, que era el tema de las microdosis de testosterona. Bueno, en general se hablaba de todo, ¿vale? De cualquier tipo anabólico, para evitar estos efectos secundarios. Entonces, con el uso de testosterona sí que es verdad que yo en mi experiencia, cuando hablamos de TRT real, ¿vale? De, de digamos, de dosis a nivel eh, médico, eh, sí que es verdad que hacerlo de manera más reiterada, aunque sea inyectable dosis más bajitas tiende a ser bastante más efectivo para conseguir unos niveles estables y evitar esos efectos secundarios. Es decir, el cipionato, en vez de meterte el castañazo al principio de la semana, puedes repartir en microdosis en tres, incluso cuatro días a la semana. ¿Qué pasa? Que tenemos la alternativa del gel, que el gel al final es lo más cómodo, no tienes que inyectar nada y luego además ese gel se puede realizar en fórmula magistral y jugar un poco con las dosis en función a bueno, la actividad física del individuo, las características general, generales del individuo en cuanto a su peso, desarrollo de masa muscular, etcétera Comenta un poquito eh, todos los beneficios que nos puede aportar el gel en ese sentido, para que la gente... Y, lo vea. Porque Yo te digo una cosa, esto va a ser algo, o sea, no es que sea revolucionario, pero yo creo que la inclusión de gel en las preparaciones a nivel profesional, eh, bueno, de hecho es que se está incluyendo ya. Entonces es, es, es un tema bastante interesante. Sí, al final la dosis la puedes poner tú la que quieras, es decir, puedes claro. individualizar la dosis, que es algo muy interesante... Y aparte de eso es que mantiene unos niveles muy estables, no tiene paso hepático, no tiene paso renal, no daña el riñón, entonces es muy seguro. Eh, de hecho, incluso en pacientes que han tenido infartos o, o que han tenido trombosis... Eh, hablando con sus cardiólogos, se lo hemos comentado, ni, nunca nos han puesto ningún problema porque con el gel no, no, no hay tanto aumento de hematomíticos, de, de, claro. de toxicidad claro. hepática, no hay daño renal, es decir, se tolera, se tolera evidentemente muy bien. No podemos esperar eh, la, los mismos resultados con el gel que con una dosis tan alta como sería la de un ciclo, es decir, eh, igual que te decimos una cosa, decimos la otra, evidentemente para un culturista profesional prepararse solo con gel sería inviable, no, pero sí que puede incluirse dentro de las preparaciones como una alternativa y aparte que la dosificación de la testosterona se puede individualizar, entonces es bastante interesante esto. voy a comentar porque hay mucha gente que, bueno, a mí en Instagram me escribieron dos o tres que me decían que habían utilizado el gel, vale, eh, a modo TRT, y les había subido el hematocrito, entre otras cosas. ¿Puede ser, Andreu, que por la vida media que tiene el gel, si realmente no se sabe utilizar ni tampoco se sabe ajustar bien la dosis, también produzca esa elevación de, de hematocrito? Hombre, a ver, al final es testosterona, es decir, también puede producir cierta alteración del hematocrito y esto varía mucho dentro de los individuos, es decir, igual que hay gente que aromatiza más y hay gente que aromatiza menos, porque claro, hay gente claro. que tiene más, más, más, al final la, la enzima de la aromatasa, tú tienes un X número de, de enzimas, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene más predisposición, claro. aromatizar hay gente que tiene más predisposición a elevaciones del hematocrito. o hay claro, no en, en, en ese sentido, de... lo, ideal, lo ideal sería hacer un uso responsable, responsable sabiendo la vida media que tiene el gel. O sea, al, al final, entre 10-12 horas, aplicar una segunda dosis en vez de eh, meter una dosis muy grande por la mañana. claro ¿vale? Y de esa pues, manera pues, mantenemos ya... unos niveles más estables. Y luego, en, como ya hemos comentado un poco así por encima, para que tampoco se haga muy largo y no sea hasta un rollo, a nivel de, de suplementación, eh, si quieres, Fran, podemos comentar. Bueno, ya hemos comentado el... Mira, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa, Andreu, Le damos paso a nuestro invitado. A a Fede, Fede, y así lo tengo, que nos... lo tengo ahí ya como... Yo soy de Pamplona sí. y lo tengo como el trono de los San Fermín, ¿sabes? Cantando ya eh, a San Fermín venimos y está ahí el tío que quiere salir ya con todo. Así que vamos a... Sí, le, damos le damos paso y así paso que, nos, que nos comente el qué es lo que utiliza. ¿Qué? ¿Qué tal, bueno, Fede? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con ganas de tenerte aquí. <risa> Muy bien, Vale. Bueno, La, pues... verdad, que, la verdad que, bueno, disculparme que las cosas del directo, desde que habéis empezado el directo, no os he escuchado nada. Os lo he intentado transmitir por el chat, pero no, no me habéis podido atender. No te hemos leído. Estábamos ahí enfrascados y no, no te hemos mirado. Sí. A ver, está, hemos comentado, eh, Fede, Hemos hecho una breve introducción hablando sobre el hematocrito, los problemas que pueden acarrear, qué fármacos son los que vemos que más aumentan el hematocrito y queríamos comentar contigo, eh, íbamos a comentar la suplementación, entonces que nos comentes tú qué suplementación utilizas en, en este sentido, tanto contigo mismo como con, con, tus, con tus atletas para cuando hay... ¿Alteraciones a nivel de hematocrito o para prevenir estas alteraciones? ¿Cuáles son los suplementos a los que sueles recurrir tú? Sí, bueno, eh, si atendemos a lo que son suplementos, pues contaríamos eh, con eh, poca cosa realmente. El extracto de pomelo y el dinositol y poco más. Y, eh, y luego aparte, pues siempre están eh, las famosas sangrías y... Eh, y la, el adiro, la, la aspirina infantil y, y poco más. Está, está muy bien que hayas comentado esto de, de la aspirina baby y de las flebotomías, porque es un tema que yo quería sacar y hay mucha controversia, ¿no? Porque se dice que al realizar una sangría, una flebotomía, una extracción de sangre, para que la gente me entienda, cuando donáis sangre, a corto plazo se produce un efecto rebote en el cual el sube baja alrededor de 4 o 5 puntos, pero luego sube mucho más rápido. ¿Vale? y con el uso de Adiro, Adiro es el nombre comercial de, de la aspirina infantil, que son concretamente 80-100 miligramos, lo que hace es parchea en el sentido de que la sangre la vuelve más líquida. Esto también bueno, puede producir ciertos problemas, además de los problemas asociados a nivel estomacal de, de la propia aspirina. Entonces, vamos a sacar el tema sobre eso. ¿Qué opináis? ¿Lebotomía sí? ¿Aspirina sí? ¿No? ¿Qué decís? Bueno, yo... Eh... Eh, siempre que se pueda evitar, eh, mejor evitarlo. Pero si, en caso de que hayamos terminado una preparación, que, lleva, que hayamos hecho una recuperación, una limpieza, con uno de los objetivos, bajar el hematocrito, después de ese tiempo nos hacemos una analítica y nos sale un hematocrito muy disparado, vale si veo que está muy disparado, yo ahí sí que aconsejo hacer eh, la flebotomía, vamos, donar sangre, y... Eh, y bueno, y seguir un proceso de depuración hasta que, hasta que veamos que eso ese rango de hematocrito, a un plazo de 8 o 10 semanas, ya está completamente eh, fuera de, de riesgo, digámoslo así, y demás. El tema de la aspirina, mmm, yo la he utilizado en, <coughs> en alguna preparación, eh, pero... Yo no la suelo mandar a prácticamente nadie. Igual a un atleta avanzado, de, de más edad que ya el hematocrito es algo que bajarlo cuesta mucho. Siempre hablo de unos rangos límites. Si yo veo una persona que tiene un hematocrito muy disparado, obviamente le digo, vamos a resetear hasta Pero ya os hablo pues eso, un hematocrito que nunca baja de 51, 52. O pues, igual, si hay que empezar una preparación, claro. como para ir eh, bajo seguro, claro. pues utilizaríamos el adilo. Yo tengo que decir que yo lo he utilizado y voy a contar una anécdota ahora que, que me ocurrió. Y es que um, tuve que hacerme una intervención, pero vamos, que era una chorrada, un quiste de grasa muy superficial que, que tenía aquí. vale Y fui al dermatólogo y... <ríe> y me hicieron una pequeña intervención que en total era, nada, 10 minutos 5 minutos, era abrirme un bisturí, sacar el, el quistecillo de grasa y coser pero ¿qué pasa? que estaba utilizando el adiro entonces empezó eso a brotar de sangre como si tuviese ahí un grifo y claro yo decía, uy, qué raro digo, joder, qué mala suerte que me haya enviado una vela o algo, ¿sabes? y los médicos, estaban, de hecho habían dos médicos entraron dos médicos no sabían cómo pararlo con un soplete intentando quemar la vena para... Bueno, estuve prácticamente una hora ahí luchando. De hecho, se me quedó una, una cicatriz ahí. Y, y bueno, eh, para que veáis la importancia de que si estáis tomando eh, una aspirina, una diro tenéis que tenerlo muy en cuenta porque cualquier cosa, ir al dentista y quitarte una muela, cualquier chorradita que tal, puede convertirse en una odisea. Sí. Sí, sí. Vale. Sí, Eso es sí, como ese tema, No, ese tema, ese tema es delicado, pero es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Según el, el, la idiosincrasia del atleta, es decir, eh, su respuesta individual eh, con el uso de fármacos o incluso las flebotomías, pues bueno, se puede emplear una estrategia u otra, ¿no? Yo, yo por ejemplo, sí que, sí que estoy a favor de las flebotomías, pero porque, por ejemplo, atletas que hacen temporadas muy seguidas realmente no tienen tiempo material para recuperar ese hematocrito pues digamos, de una manera más natural, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Claro, por muchos suplementos que utilices, por mucho cardio que emplees y demás, cuesta mucho. Entonces, una sangría nos está asegurando con medio litro de sangre una bajada mínima de cuatro puntos, aproximadamente cuatro puntos, que realmente es fácil eh, quedarse en rango. ¿Qué pasa? Que luego va a subir rápidamente, pero bueno, al final, eh, el culturismo de competición hay que abogar por la salud, pero ya sabemos que la competición en sí no es sana. Entonces, eh, ...hay que ir con cuidado y, y ya está, pero yo no estoy personalmente en contra... ...pero sí que es verdad que hay otras maneras de hacerlo, mucho más seguras... ...y que bueno, que quien no se dedica a la competición de alto nivel... ...pues considero que sería inteligente hacerlo de esa manera, ¿no? El uso de, de Adiro, pues más de lo mismo, tú Fede, por ejemplo, que has tenido... ...muchísimos problemas a nivel digestivo, pues tomar aspirinas también... ...o antiinflamatorios, pues en tu caso, por ejemplo, no sería lo ideal, ¿no? Ya no solo por el tema de la sangre, que también hay que tener en cuenta que por ejemplo personas que sean diabéticas, o gente que se suplemente con muchos ácidos grasos omega 3, el omega 3 también tiende a, a diluir un poquito más la sangre, pues son cosas que hay que tener en cuenta, porque al final son fármacos, y a más fármacos incluyas en la ensalada, pues más complicaciones pueden ocurrir, ¿no? Yo quiero, volviendo al tema de la flebotomía, el otro día justamente estaba hablando con otro preparador eh, sobre este tema, y... Yo le decía que había además mucho rebote y él me decía que no, que realmente no era así. Que luego eh, no se compensaba de la misma forma en la que bajaba. Entonces, él me decía, se hace otra extracción y seguimos. Eh, aprovecho que tengo aquí al doctor Andreo para preguntarle, eh, ¿esto eh, es así? O sea, ¿no, no, ¿no hay un rebote tan grande...? como la bajada que te produce. O sea, ¿es, es, me, ¿es menor lo perjudicial que lo beneficioso en el caso de la frebotomía o es, o es peor hacerla porque luego hay más rebote y más...? A ver, es que lo que ha comentado Fede al principio es muy interesante y es la forma, porque al final sabéis que Fede y yo trabajamos juntos, bueno, y Fran también, con muchos atletas. Entonces, sí que es verdad que de forma puntual, igual que para los pacientes que tienen policitemia vera, que es una enfermedad hematológica, que tiene los niveles de hematocrito muy altos, de forma puntual se puede pautar una flebotomía y la hemos pautado cuando los niveles están muy altos, pero no es nuestro recurso inicial. Es lo que es lo que siempre queremos decir. De hecho, yo creo que Cede estará de acuerdo conmigo. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hace la gente es que va haciendo flebotomías... De forma periódica, sin hacerse analíticas. Y el problema que yo veo en las flebotomías es el siguiente. El atleta para de competir, eh, se supone que es cuando tiene el hematocrito en, en mayor rango, ¿no? Se hace la flebotomía y luego se hace otra analítica a las semanas para empezar otra vez una, otra nueva preparación. Y lo que yo suelo ver es que el hematocrito está más alto... Eh, después de la flebotomía que previo a la flebotomía y, a, y pese a haber hecho toda la preparación, es decir, sí que hay mucho efe, efecto rebote, es decir, por eso a mí cuando, cuando trabajo con Fede o con Fran, las flebotomías las dejamos como, como último recurso, es decir, primero intentamos hacer otras cosas, ¿por qué? Porque se ha visto, o por lo menos yo veo en muchas analíticas eh, que hay un efecto rebote bastante importante, ¿por qué? Porque el cuerpo no sabe que tú le has sacado sangre, el cuerpo lo que detecta es que ha habido una pérdida porque piensa que le han pegado una puñalada o que, o que ha tenido una herida tan grande. Entonces lo que se pone es a fabricar, a fabricar, a fabricar, a fabricar. Y aparte, a nivel analítico, algo que me parece bastante curioso en la gente que se hace flebotomías, es que vienen con niveles de ferritina y de índices de saturación de la transferrina, que son los depósitos de hierro y la cantidad de hierro que hay en, en sangre, bajos. Es decir, es, son gente que me dice es que estoy cansado, es que me encuentro más débil. Tienen clínica como de anemia a pesar de tener un hematocrito muy alto. Aparte de evidentemente por la sobreutilización del hierro para la síntesis de nuevos glóbulos rojos, aparte por estas flebotomías también se pierde mucho hierro y la gente está más cansada, entonces eh, yo creo que sí que se pueden utilizar, es decir yo no estoy totalmente en contra, ni mucho menos igual que creo que vosotros tampoco pero no suelen ser nuestra primera opción o sea, nosotros siempre intentamos tirar por otras cosas contra menos cosas, utilicemos siempre mejor claro hay que tener en cuenta también, Andreu eh, al final, eh, el uso de fármacos la mayoría de fármacos vienen de, de laboratorios que, bueno, no se sabe ni dónde los hacen. Y eso reúne muchísima cantidad de metales pesados. En este sentido, sí. las flebotomías a nivel depurativo de la sangre pueden tener cierto sentido. Sí. Por cierto, me acabo de acordar, me acaba de venir, se me acaba de iluminar la bombilla. Y es que en los famosos eh, goteros tox eh, ya hace un tiempo que venimos incluyendo el carnicor, que es eh, carnitina, con eh, un doble objetivo. El primero es eh, mejorar el perfil lipídico y el segundo es eh, bajar el hematocrito. Vale. Todo esto eh, por recomendación médica. Entonces, eh, ¿qué opináis? ¿Lo habíais escuchado antes, el tema del carnívor? Yo personalmente no había escuchado eso. Sí que es verdad que el carni, o sea, lo que es la carnitina, utilizada de esa manera, tiene cierto efecto beneficioso a nivel hepático. ¿vale? De hecho, el Alcar se utiliza en, en, en formulaciones para mejorar eh, lo que es la salud a nivel hepático, pero no, no lo había escuchado para bajar el hematocrito, la verdad. Por ejemplo, Milo Sarce eh, aboga mucho por la Onagra. Y además, dice que sus entrenamientos ayudan a mejorar... Eh, parámetros: el aceite sí, de onagra. Sí, aceite de onagra manda en sus preparaciones para, para el hemograma. Sí, sí, sí, que, sí que lo había oído. Y aparte, Fede, eh, esto lo, lo hemos comentado tú y yo también: el tema de cómo hemos modificado el tema de los goteros. Porque antes incluía mucha vitamina C, que lo hemos comentado tú yo, sí, muchas sí, sí. veces a dosis de 10, incluso 20 gramos. Sí, a mí me han llegado Una a poner barbaridad. 10 gramos de vitamina C. ¡Una barbaridad! <risa> y claro, esta vitamina C favorece la absorción, la absorción intestinal de hierro. Entonces, eso también lo hemos modificado, Fede, en, en los protocolos que hemos ido estableciendo. El tema de los goteros, incluir la L-carnitina, porque se ha visto que funciona. Eh, en ese sentido, incluir sustancias que mejoran la resistencia a la insulina... Que, que mejoran el perfil hepático y, sobre todo, eh, disminuir a la baja estas dosis tan elevadas de vitamina C que, que luego al final producen esa sobrecarga de hierro y empeoran este, este problema de, del hematocrito. Es que me he acordado ahora justo y digo, coño, si esto lo, lo hablé yo con Fede hace no mucho, que lo mm. hemos estado modificando, ¿no? El tema de de los goteros, porque antes sí que se ponían dosis muy elevadas y ahora nosotros las hemos disminuido muchísimo, porque es que aparte no es necesario una dosis. De, de hecho, en, en, en preparaciones americanas esto igual Fede lo ha llegado a ver bueno, Fede tiene mi edad y, y tú, Andreu, posiblemente hayas visto algo se utilizaba intravenoso 20 gramos de vitamina C y de hecho es una 20, moda, 20 una 20 moda gramos, hace ocho sí, sí, hace años era una moda que se veía en varios foros guiris y grandes atletas profesionales hoy día, estaban utilizando 20 gramos porque decían que tenía efectos beneficiosos a la sensibilidad de la insulina. Eh, hacían que, que, bueno, que el cuerpo no tuviera un estado tan inflamatorio y en caso de cáncer podía ayudar a no padecerlo. Muy bien, eh, ahí estamos. Sí, Eso es lo que sí, me comenté sí, sí. yo al doctor Andreu, que es sí. que eh, la persona que nos lo recomendó nos había dicho que lo había visto en la planta de oncología ¿cómo le administraban estas megadosis sí. de vitamina C a los sí. pacientes enfermos con cáncer? Con cáncer, sí. O sea, no, sí pero estos, estos pacientes muchas veces son anémicos. Entonces, claro, en esos pacientes no hay ningún tipo de problema, porque muchas veces eh, esas inflama esa inflamación crónica que produce el cáncer genera un tipo de anemia que se conoce como anemia de trastornos crónicos. Y en ese caso, la vitamina C no viene mal, porque aparte nos va a favorecer pues, esa absorción intestinal de hierro. Aparte de ese efecto antioxidante que, que estáis comentando de la vitamina C, para el tema del cáncer, no, para los radicales libres y todas esas eh, sustancias nocivas que producen las células cancerígenas en, no, en nuestro organismo y aparte que favorecen eh, la, la actuación de nuestro sistema inmune. Pero claro, es que en el mundo del culturismo, por eso lo hablamos Fed y yo y estuvimos debatiéndolo un poco y, y dijimos es que... Realmente en el mundo del culturismo no es el mismo paciente, no es el mismo paradigma. Entonces, claro, que sí, que para unas cosas es muy buena la vitamina C, evidentemente, incluso a estas dosis puede tener sentido en ciertas en ciertos momentos puntuales, en ciertos pacientes, como serían los pacientes de cáncer, pero yo creo que llevado al ámbito del culturismo, yo no le veo ese sentido. Sí, no, y que realmente realmente lo escuchas y es una, una puta locura. <risa> o sea, sí, totalmente, totalmente. Escuchar eso es en plan, eh, hay que estar un poco zumbado, ¿no? Y, bueno, para, para que, que, por ejemplo, que, el, el tema del y, extracto de pomelo, ¿lo has probado alguna vez? Yo comprado? lo utilizo, yo, yo lo utilizo, lo utilizo. Bueno, me, me lo recomendó Andreu, y lo utilizo y lo recomiendo muchísimo a mis atletas. Os iba, os iba a decir, a o ver sea, si claro. podemos desglosar un poquito para que la gente se lo apunte: suplementos naturales, y ahora hablaremos de, del apoyo farmacológico, para ayudar al hematocrito. Entonces, en este caso, extracto de pomelo. Si el extracto yo lo introduzco en tres tomas al día. Eh, eh, mañana, mediodía y noche si hago sea, una diferencia más o menos unas ocho horas prácticamente, pues el desayuno, la comida de mediodía y en la cena ¿Lo utilizas en, en gotas con el agua, verdad? Yo lo utilizo en gotas, pero también lo hay en cápsulas uh -huh. ¿Vale? también lo hay en cápsulas y luego, eh, bueno, siempre recomiendo, pues según el fabricante pues mirar la etiqueta del prospecto y ver, y ver la recomendación del fabricante de cómo tomarlo porque, igual, eh, la dosis recomendada para mi frasco claro, son claro. 15 gotas y para otro frasco son 20. Entonces, claro, claro, claro. Eh, sí, sí. siempre recomiendo, pues, eso, mirar el tema de, del fabricante. y lo claro, recomiendo, no funciono, funciona bien, ¿eh? Lo recomiendo, ya lo estoy recomendando prácticamente a todos mis atletas. El que, el que no se va a preparar, se lo recomiendo en la regulación, el que no, en la preparación. O sea, lo he convertido en un básico, eh, lo utilizo mucho. Y el IP6 también lo usamos bastante. Siempre es que los niveles de ferritina no, estén si bien. No. Porque el, el IP6 lo que hace es bloquear la absorción intestinal de, de hierro. El extracto de pomelo lo que hace es favorecer la degradación de los glóbulos rojos en exceso a nivel de los macrófagos. Entonces, siempre que los niveles de ferritina estén bien, el IP6 también es algo que, que Fede y yo, bueno, y Fran también eh, nos gusta incluir. Y la verdad es que sí, no está a, a, a, a mí el IP6, Fran y Spin me lo lleva mandando años añísimos. Sí. A, ti, a ti, Fran, supongo que también. Sí, de hecho. Hombre, tiene un efecto beneficioso a nivel lipídico, el, el inositol. Mil, mil, mil miligramos en la cena es la dosis habitual en, es. en preparaciones de digamos, alto nivel. Exactamente. Sí. Sí, sí, y sí, luego, sí. a nivel de farmacología, Fede, eh, algún fármaco que, que te haya funcionado en este sentido. ¿O que, o que el adiro, no te, el adiro de 100. El adiro de 100. Y... Sí, que al final es un parche, o sea, el adiro al final, sí. al final es como la donación. Eh, sí, el, el adiro de 100, 100 lo, que, lo que hace es como. ...digamos, prevenirme mientras me lo tomo... ...que no, claro, que no se claro, me claro. produzca un trombo... ...o alguna enfermedad claro. de estas... ...vale, de hecho es la medicación que llevan los enfermos... ...de, de los capas y nictus... ...sí, claro. un infarto, eh, hipertensos bueno, sí. ...es la medicación que les dan... Para, para, ...precisamente para eso... ...y, y bueno... ...el, y... el adiro es, es un antiagregante plaquetario... ...que lo que evita es que evidentemente... ...si tú tienes la sangre muy espesa, los glóbulos rojos... ...que se vayan depositando, que las plaquetas... ...se adhieran a esos glóbulos rojos... ...y produzcan en, en ese momento... ...un ictus o un infarto, entonces lo, pre lo previene. Y el tema del telmisartán. Exacto, eso quería decir... También... también. Esto también... también va para un programa, el termisartán, ¿eh? Sí, es que el termisartán, al inhibir el sistema reina angiotensina ...disminuye la síntesis de EPO a nivel renal también... ...y, y se ha visto que controla el hematocrito. Entonces, eh, siempre, siempre que tengo pacientes que... Y bueno, Fede lo, lo sabe, los atletas que hemos tenido con Fran que tienen estos, siempre les ponemos lo mismo, el extracto de pomelo, el IP6 siempre que los niveles de hierro y de ferritina estén bien, que eso suele ser una limitación en caso de que se hayan hecho, hecho una flebotomía y luego añadir el telmisartán, que aparte de todos los beneficios que tiene a nivel de protección renal, cardíaca, de la tensión, del perfil lipídico, de la glucosa, etcétera, nos ayuda mucho a, a controlar estos niveles de hematocrito, pero siempre haciendo controles y analíticas por el tema del potasio. Es decir, es algo... Que puede limitar bastante porque una hiperpotasemia puede ser muy peligrosa. Entonces, algo que hay que, evidentemente, siempre que lo ponemos FEDE, les mandamos la analítica a las 6-8 semanas para que nos envíen cómo están sus niveles, sus niveles de, de, de potasio, evidentemente. Despeito, y aparte de sí, Andreu, respecto al telmisartán, es lo, lo que yo he podido ver: ¿eh? con dosis muy bajas de 20 miligramos, no hay una gran mejora. Es a partir de 40 cuando realmente se nota, se nota esa mejora. ¿Qué nos puedes decir de esto? generalmente sí, sí que he visto algunos que les he empezado por 20 y les ha mejorado bastante, pero también porque coincide con que les bajas el anabólico, evidentemente claro. al bajar el estímulo disminuye la, la eritropoiesis, les hemos pasado al gel o les hemos pasado una dosis de TRT porque ya no están en competición entonces, bueno, y les se, ajusta, se ajusta la dieta también a nivel de proteínas, claro, menos proteína claro. animal sí. claro, evidentemente y entonces eh, con esa dosis de 20 eh, hemos tenido buenos resultados, pero sí que es verdad que en general solemos tirar con dosis de, de 40 de, de inicio. También es verdad que es gente que usa dosis más altas. Entonces, también siempre hay que, en la dosis del telmisartán, hay que ajustarlo un poco al nivel de farmacología que esté que esté llevando el atleta. Bueno, pues como soporte, hemos dicho, nositolip IP6, extracto de pomelo, naringina también serviría, ¿no? Como alternativa. Sí, bueno, la naringina es el extracto de pomelo. Claro, es el extracto de pomelo. Sí, de pomelo, sí. Sí, sí, es lo mismo. Alrededor de 300 miligramos por dosis, porque la naringina suele venir en cápsulas más que... Sí. ¿Vale? Eh, y telmisartán. Bueno, con eso tendríamos controlado. Ahora, a nivel dietético, proteína animal, reducirla, incluir quizá un poquito más de proteína vegetal. Y luego, en cuanto a entrenamiento, el cardio, ¿no? El cardio, que muchas veces la gente lo utiliza como medio o herramienta de pérdida de grasa, cuando realmente el cardio, lo último, entre comillas, que ayuda es a perder grasa, ¿no? Tiene otra serie de, de beneficios a nivel cardiovascular, como su propio nombre indica, en este sentido puede ser muy interesante. ¿Qué opinas de eso? Fede, Fede no hace cardio, de nunca. Claro, me reía por eso, porque, porque tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y, um, y eso sí, eso sí. Eh, el cardio tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, pero lo que es la pérdida de grasa. Correr es de cobardes. Para mí es, Fede, es entrenar cobardes. fuerte, sobre todo, entrenar fuerte y dieta, ya está. Bueno, eso es, eso es un punto importante, o sea, realizar un entrenamiento realmente fuerte ya engloba los beneficios del cardio y del propio ejercicio anaeróbico. Es que si tú estructuras inteligentemente un entrenamiento, puedes incluir ambas cosas en el mismo entrenamiento. O sea, no tienes realmente por qué hacer cardio.